¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a De Esta es la parte número 3. Bueno, chicos, vamos a continuar. Como veis, por aquí faltan unas misiones para poder desbloquear lo que va siendo la parte 4, la zona residencial. Parte 4. Bueno, voy a abrir que tengo por aquí una caja. A ver qué me dan. Ahora, con lo que he ahorrado estos días. Eh, eh, eh, eh, no quiero ver publicidad. Bueno, vamos a mejorar las armas que podamos. Vamos a ver por aquí nada, todo esto ya lo he reclamado yo. Y no sé qué me aconsejáis, chicos, si estáis jugando o no. Bueno, quizás me comp me, me, me, me me me me me vendría bien comprar esta escopeta, pero no me dejan. Tengo que desbloquear el arma anterior primero. Uf, pues vamos a tener que comprar todas las armas. De 200, me gasto en esta arma. Lo que pasa que ahora no puedo comprar esta porque no tengo billetes suficientes. Tengo mucho, mucho cash, muchas monedas. Vamos a ver, mejoramos. Este arma quizás sea mejor que esta. Bueno, a mí me parece que sí. A ver, mejoramos. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Mejoramos? ¿No mejoramos? Vamos a compararla un momento, a ver. Tiene daño 35. Ya tiene más daño. velocidad de recarga. Es más rápida. Bueno, es más rápida de primeras. Eh, munición total. sin poca todavía. Precisión. 63. 50. Os pues supongo que mejorándola un poquito será mejor. ¿Vosotros qué decís? A ver. Mejoramos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues, pues. pues es precisión. Vamos a mejorarla, pero es que dirá. Ahí está. Lo hasta ya todo. Velocidad de recarga. Ya sí que sería más rápida que esa primera que teníamos. A ver, vamos a comparar. Daño 52. Daño 74 ya hace más daño. Velocidad 90. Velocidad un poquito más. Esta tiene 62 de precisión. Casi igual que esta Munición total, bueno No está nada mal, vale chicos Entonces vamos a equiparla Vamos a cambiarla Ahí está, y vamos a tirarle A esta zona residencial Número 3, para poder Desbloquear la zona 4 Así que Vamos allá, como ya sabéis Empiezo con ¡Wow! Con la ballesta Chavales Pero Vamos a recargar, mientras sale el próximo ya, ya hemos fallado. A ver, si, a ver si le diera. Esa la he dado, ¿eh? Ahora. Para tu casa. La cabeza. La cabeza. Tercero, no. para es que no quiero que se me escape esta. Ahí está. Ya estos hasta me parecen fáciles. Los que antes me parecían un poquitito difíciles. Recarga. Vamos a esta primero. Que está aquí, mira. Mucha más prisa. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué le he dado! Se me han escapado dos, chicos. No pasa nada. Recargamos. En la cabezota, eh. ¿Qué te he dado? ¿Qué te da, máquina? Sí, sí. Uf. Le dan los juguetes. Ya soy crítico, eh. Ahí está. Ahí está. Este es el más fácil de todos. Se agradece que salga el último. Ahí está, misión completada. Faltarían tres más. Faltarían también solo una cajita. Una misión más, perdón. Para abrir una cajita más. Y vamos a tirarle. Yo pues, eh, Haciendo así los vídeos. Está mucho mejor el gameplay, chicos. Que si tuviera que hacer todas las misiones. Son muchas. Y se hace mucho... Muy pesado si lo tenéis que ver. Venga, a ver si le diese, por favor. A ver si le diese... ¡Ay! Esa, esa, esa se la ha metido por el pecho, eh. Hola. Hola, yo también. Lanzando así por la cara. Vamos a cambiar de pistola. Y esta. Uh. Eh bueno, bueno. Bueno, pero ¿qué es? Uf. Me estoy librando por los pelos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Aquí voy a comer. Bien ¿eh? Madre no, no, no, no, no, no. Qué destrozo. Me acaban de hacer un destrozo por el lado derecho. Es al, de, al del casco amarillo Es que le tengo que dar varias veces en la cabeza Muy bien, muy bien Me ha gustado Uff Y el último, la verdad también Muy buena Claro que sí Ahí está, misión completada Chicos, nos van dando experiencia Y cositas para seguir avanzando Por eso, vale, ahora vamos a abrir Caja abrimos caja bueno billetes, no está nada mal a ver si nos diesen unos poquitos más y así conseguir esa escopeta para que de cerca no se nos cuelen, que sería muy importante, a ver, podemos mejorar el arma mm, ¿Qué mejoraríamos, la precisión <risa> la precisión la precisión que soy un poco un poco manco venga va la ballesta no, no... la hemos preparado, eh, chicos Y deberíamos Deberíamos, porque mirad mirar si me gusta Menos mal Menos mal que le he dado Bueno que A veces la clave es tener un poco de paciencia, ¿sabéis, chicos? Mirad Van tres seguidas con la ballesta Está muy bien Ahora una cuarta eh. Al menos le hemos demostrado. Le Ahí está, con otra que le demos suficiente. ¡Guau! ¡Wow! Los, paro, los paro todos con la ballesta, ¿eh? No, ya no los paro. Ahí está, la ballesta. Sí, crítico. Crítico, pero no te mueres, ¿eh? Mira. Buena Recarga, recarga No digo que se me Buena. Buena Buena Buena Muere Buena Recarga no, hombre, no Bueno, bueno, bueno, no se me va a escapar en esta partida ni uno De... que ¿eh? He hablado demasiado pronto Ahí está En la cabezota y ya el último ¡Guas! Partida perfecta He estado a... a nada, ¿eh, chicos? Bueno, por aquí tenemos billetes que reclamar Los vamos a reclamar Porque me pienso comprar Bueno, todavía no puedo Todavía no puedo la escopeta. Pues ya pensaba yo que sí. Bueno, más. Masa... Ojo. Oh, todavía no, chicos. Bueno, no pasa nada. Vamos a jugar la última partida del vídeo. Vamos a ver si tenemos la misma suerte de antes. Que le hemos hecho muy bien. Apurando ahí un poco al máximo. A ver, a ver, a ver. Bueno, le hemos dado. Es importante. Ahí está muerto. A ver si le damos a esta. esta... Es una vez Cambiamos el arma Y ya Rematamos Cambia, cambia Venga, cambia Cambia que ya... Buena, buena, buena, buena Buena, buena, buena, buena uh. Fuera de mi lista. Buena Recambia... ¡Eh! ¡Eh! ¡Le da la cabeza! Bueno. ¿Qué pasa ahí? Está drogadísima, eh. Madre mía, me recambia ahora. Bueno. Buena. Buena, buena, buena. No se escapan. No, se, nos ha metido... se nos ha colado por ahí uno, pero no... No pasa nada, chicos. Si no se nos cura nada más... Perfecto. Que... Bueno. A ver si puedo fallar más balas. Buena. Esto ya sabéis que son facilitos. Son facilitos... Y ya quedaría este último Ahí está, perfecto, crítico en la cabeza Misión completada chicos Con esto y un bizcocho ya tendríamos desbloqueada la zona residencial número 4 Ahí está mm. Vale pues... Zona residencial 3 completada, chicos. La dejamos atrás. Nuevo lugar desbloqueado, claro que sí. Que sería tal que este, chicos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, dejar un like si habéis aguantado hasta este momento. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.